Bueno, Nina, ¿me puede explicar cuáles fueron las dificultades principales en la construcción de este libro y cuánto te ayudó tener un pasaporte inglés? Um, a, a ser mujer, a ser um, periodista, a ser periodista mujer femenina en Honduras, como en toda la región, es, no es fácil. No, um, la, la, el machismo, la discriminación, el, el acoso, pues es parte de la vida cotidiana, ¿no? Um, y, y es algo que mis mis colegas periodistas en Honduras tienen que afrenta, enfrentar todos los días, ¿no? Um, entonces, um, y, y, y, y peor, ¿no? Um, pero creo que hacer británica, tener un pasaporte británico, obviamente. Um, me da privilegios, ¿no? Um, porque um, cuando en, um, a mí me amenazaron en el país, yo al final tomé la decisión a quedarme, a no, a no salir del país. Pero si hubiera querido salir del país, lo hubiera podido salir, ¿no? pidiendo un préstamo de mi hermano para comprar un vuelo de do a donde sea, ¿no? Es un privilegio y lo veo lo tomo muy en serio. Um, es una gran responsabilidad no solamente en Honduras, pero en todo mi trabajo en, en, en México, Centroamérica, en México, el país más peligroso para, para periodistas, se han asesinado ocho colegas a, a la que va este año y como, como extranjeros tenemos una gran responsabilidad a contar las historias que los, los colegas no pueden um, y, y, y a, a, a darles espalda, ¿no? Um, y eso lo tomo muy en serio. Um, en, en Honduras, la vida cotidiana difícil no de por ejemplo no tenía nada de dinero uh, me quedaba en um, no sé me, yo viajaba en transporte público muy peligroso en Tegucigalpa un campesino líder campesino del otro parte del país que fue exiliado por amenazas me, me prestó un cuartito en su en su en su um, departamento y allí tuvimos una hora de agua cada tres días no es como uh, es como entonces la, la vida cotidiana es difícil ¿no? por otro lado Nida te ayudaba un poco tu aspecto que es un poco centroamericano o no claro siempre no que así si no hablo puede Puedo ser América Latina, puedo ser de cubana, puede ser, mucha gente cuando hablo dice, ah, oh, eres italiana o lo que sea, totalmente. Y yo, por mi trabajo, siempre me he metido en, en, en historias muy um, delicadas, ¿no? Y, y eso sí que puedo llegar con mi libreta y mi lápiz y ya. ¿Y qué relación construiste en tu imaginario con, con Berta? Como, ¿Entre tú y Berta ah. en todo este periodo que tú escribiste sobre ella? Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Porque la entrevisté solamente una vez, ¿no? A mí, la, la, um, la Berta que conozco yo, yo he conocido a través de videos de ella, um, um, entrevistas de ella, a través de sus amigos, sus colegas, los documentos, sus llamadas telefónicos, los mensajes de WhatsApp, etcétera, ¿no? Y entonces creo que tengo una uh, he conseguido una, una imagen um, re, real, ¿no? Porque um, porque um, no tenía una relación personal con ella, ¿no? Entonces eso creo que me ha ayudado a um, hacer un trabajo periodístico, pero con mucho como um, um, um, sensibilidad, ¿no? De principio yo di yo dije a los hijos y las comp los colegas de Beta que que sería un trabajo periodístico, no un homenaje, no una biografía, no un trabajo periodístico, ¿no? Y he intentado hacerlo así con mucha sensibilidad, ¿no? Pero sí, he construido una, una imagen de una mujer extraordinaria a través de otros fuentes, no de ella. ¿Y qué sensación tuviste en estos cuatro encuentros en Italia? <coughs> Perdón, ¿qué sensación? Sí. Ah, que creo que como, um, pues, Mucha, que Berta eh, se ha convertido en una figura muy, emblemático, muy emblemática, muy importante. Todos, todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla en persona la recuerdan, pero la recuerdan, me cuentan anécdotas, ¿no? Tienen historias de ella, que ella tenía esa capacidad a convencer, a, a, a, a dejar una a, como una impresión muy, muy, muy destacada, ¿no? Entonces, en general la gente ha sido muy muy atenta, muy abierta no, al libro y también que se, um, se han sido muy como... Al, muy agradecidos ¿no? al trabajo que, como mencioné antes, no que Italia es es la primera vez que he podido hacer eventos en, del libro en persona por el tema de la pandemia y de verdad ha sido como un gran gusto.